Todo 5-5, todo bien, gracias a Dios, sin novedad, esperando de que eh, las personas corran a una velocidad máxima, que no se cedan y que todo continúe positivo. ¿Y ¿Cómo ha sido, eh, verdad, la atención de las personas? ¿Han acaparado más llamado a encontrar otros años? Muy bien, muy bien, la gente está cogiendo los consejos que le estamos dando con una velocidad eh, mínima, muy bien todo, gracias Para a Dios. Bueno, eh, claro que sí, ya, ya ha estado caliente la zona y el flujo de los viajantes bien grande, ahora no Ahora dado que puede, puede uno jugar pelota casi en la calle, increíblemente, es decir que están aceptando el llamado. ¿Cuántos miembros están apostados por aquí en la ofensa? Eh, tenemos unos 39, 39 miembros, tenemos otro puesto y estamos ya, ustedes ve, esta gran mayoría aquí. ¿Cuentan sí. ustedes con los recursos, ya los mecanismos para socorrer a las personas en cualquier tipo de eventualidad que pueda presentarse? Bueno, primariamente, tú entiendes, pero no. Es esencial, sí, lo esencial, ya que tú sabes que somos honoríficos, eh, hacemos lo que podemos, con el mejor gesto posible. Bueno, que cuando salgan de su casa, que vayan conduciendo, que se pongan el cinturón y los motoristas. Que anden despacio. Todo 5-5 cinco cinco hasta el momento. Ningún hecho que lamentar, nada, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo ha sido, cómo ha respondido la ciudadanía ante el llamado que ustedes le han hecho? Muy bien, muy bien. Todo bajo la calma, todo tranquilo. ¿En qué todo. consiste el trabajo que usted está realizando por aquí, Martín? Nosotros estamos trabajando aquí siempre, hacemos este operativo para salvar vidas y propiedades. Pero por el momento no hemos tenido ningún reporte de accidentes de tránsito ni nada por hecho. Martín, en comparación con otros años, ¿cómo puede catalogar, cómo puede valorar en el día de hoy? Lo veo más tranquilo. Comparativamente este es el año más tranquilo que yo he podido ver. ¿A qué se debe eso, Martín, entonces? ¿Qué? No sé si será la situación como está, que está un poco más, más difícil, pero la gente ha cogido el llamado que se, le hemos hecho. En Semana Santa y hasta el momento he estado todo tranquilo. Un llamado ya a la ciudadanía de reflexión para en estos días restantes de la Semana Mayor. Eh, le hacemos un llamado a la población que la calma, los motoristas, que se pongan su casco, eh, los conductores que siempre se pongan su cinturón de seguridad, la luz encendida y una velocidad que sea máxima de unos 80 kilómetros por hora, unos 70 kilómetros por hora. ...para que no hayan hecho lamentable en esta Semana Santa...